La típica familia, ¿por qué tiene que ser entre eh, chico y chica? Hay un montón de modelos familiares, porque sí. nunca se tienen cuentas? O por ejemplo, ¿por qué cuando un hijo o una hija nace, ¿por qué se tiene que tener ya como tú vas a ser heterosexual? ¿Y por qué, ¿Por qué? dices desde un inicio que va a ser hombre o mujer? Sí. Porque estamos todos metidos en etiquetas que nos han dicho que tenemos que ser así. Es como un tema tabú. En las ciencias en las y en muchos más ámbitos, se invisibiliza un montón sí. a la comunidad LGTBI. No sí. se tiene en cuenta que también existe. Y es que hay un montón de diversidad y yo creo de verdad que tenemos que educar desde que somos bien pequeños para que los comportamientos de rechazo que no se den porque claro. es, es algo normal y natural.